Cuando dejamos a nuestras valientes heroínas habían descubierto que Krusty Rust había sido devorado por unos coyotes corteses. ¿Qué fue lo primero que te atrajo a mí? Bueno, eres muy cortés, Veamos qué pasa con K6A6 -6 y la caja fuerte que aún está cerrada, bueno parece que están a salvo, pero de repente una reacción química producida por un torpe ingenioso científico uolotoso el planeta que había intentado salvar, enruyando al espacio un asteroide que pasa como rayo hacia la Tierra a una velocidad inausita, mientras tanto los Ron Rizers están dormidos como siempre. Despierta, brongo, es la maldita Casey y está parada sobre tu maldita cabeza. Ah, ¿Con qué es con Casey y coger casey? Si lo somos, muy bien, sabes que no nos gusta como huele su orongo. No voy a echar al sartén y a freír en mantequilla de maní, querido y tonto amigo. Lo azotamos, ponerle un panal de abejas y poner un traimal. O podría hacerle algo así. ¿No serías capaz de disparar con el cañón a ese indefenso a una piscina de pirañas? Parece que Urongo es terrible, apestoso, despreciable, mezquinos espiazazos diabólico, repulsivo, malleo lo miserable. Atrevido, Diego, tu fin del sí. Solo esto nos faltaba, ¿vieron lo que pasó? Kasei y sus amigos van ahora coleando en el asteroide que se dirige a los velocidad directo hacia el sol. Por todos los cielos, ¿cómo podrán salir caseis de esto? Nadie sabe, nadie, pero nadie lo sabrá. Si ustedes tienen ali unas ideas por favor díganoslas, y no se pierda la próxima super buena, super espacial, super tormentosa aventura de Koukir y la peor del oeste.